Estaba saliendo de casa de mi mamá. ¿Dónde fue? En la calle 4, ¿Dónde? de la ensancha de San Martín. ¿Entonces? ¿qué te eh, me voy a montar en, en el motor con mi padrastro, en lo que mi mamá cierra la puerta. Y escuché el disparo y sentí el, el impacto y me caí al piso. ¿Alrededor de qué hora fue? Nueve y media, diez. ¿Tú estabas visitando a quién era entonces? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿En qué calle fue? En la calle 4. ¿En la 4? ¿Qué sentí? dolor inmediatamente. ¿Dónde fue el disparo? En la, en la pierna derecha, en, en, el, en el muslo y la, casi en la rodilla. ¿Tienes algún tipo de fractura? ¿Qué te ha dicho a los médicos? Sí, claro. Tengo el fémur perforado, me van a operar, ponerme clavos y eso. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿A quién tú? Soy empleada de una empresa privada sobre esta situación que tú le pidas a las autoridades. Que se esclarezca, que por favor investiguen de dónde viene esa bala. Y respuesta, yo quiero respuesta. Shakira Carlos. saliendo de casa de mi mamá? En la calle 4, de la Ensanche San Martín, eh, Me voy a montar en, en el motor con mi padrastro, en lo que mi mamá cierra la puerta. Y escuché el disparo y sentí el, el impacto y me caí al piso. ¿Alrededor de qué hora fue nueve y media, 10. estaba visitando a quién en era entonces? A mi mamá. ¿A tu mamá. ¿En qué calle fue esto? En la calle 4. En 4 entonces, ¿Qué sentiste? dolor inmediatamente. ¿Dónde fue el disparo? En la, en la pierna derecha, en el, en el muslo y casi en la rodilla. ¿Tiene algún tipo de fractura? que te han dicho los médicos? Sí, claro, tengo el perno perforado, me van a operar, ponerme clavos y eso. ¿Y ¿Cómo haces ¿A qué te ¿Quién te... Soy empleada de una empresa privada. Que, las que se esclarezca, que por favor investiguen de dónde vino Zaval Y respuesta, yo quiero respuesta. Shakira Carlos.